Muy buenos días, muy buenas noticias, póngalo en su calendario. El día 2 de marzo a la 1 pm, desde Miami, hora de Nueva York, vamos a realizar nuestra tercera transmisión en vivo en las redes sociales, YouTube y Facebook. Temas a tratar: hernia de disco, dolor lumbar, el nervio ciático y dolor de la ciática y la desconocida sacroileitis, que no sale en ningún estudio. No deje que estas condiciones le arruinen su vida, lo he visto muchas veces. La terapia MPS. Cómo alivia el dolor lumbar. Artrodesis de columna. Puntos de acupresión para el dolor lumbar. Una forma muy segura de elegir un tratamiento adecuado que le puede ahorrar mucho tiempo y dinero. Y lo más importante, más importante, más importante es que usted esté presente porque es el único momento que usted tiene para preguntarme vía chat desde el confort de su casa, usando el internet, su consulta, su pregunta. Y a todos aquellos interesados recuerden, escriban sí en los comentarios de abajo. Y recuerde, el movimiento es vida. Lo vemos en nuestro próximo video. ¿Qué tal? ¿Otro mate?